que era todo que era bueno que había uno que era todo seco o que había mucha sequedad o y, y era alta montaña o sea que tampoco coincidiría con, con lo antediluviano vemos que hay dos puntos en el, en el planeta Tierra hay dos puntos con un clima semitropical y que resulta que coincide que son los dos puntos donde tenemos los árboles más altos del mundo por un lado es eucaliptos en Australia y por otro lado, las secuoyas, en California. Para el caso que nos ocupa, que es la madera del arca, que hemos visto que era un ciprés, que era Cupressus y que era conífera, nos interesa sobre todo la secuoya. ¿Pero por qué nos interesa? Porque resulta que la secuoya es uno de los géneros que salían antes y es una cupresacia de la misma familia que el ciprés. ¿Y quién se reúne en esos bosques? En California. Exacto, el ¿Vale? bohemian. Muy bien. O sea, que vamos a parar allí y yo no quería, pero ahí vamos. ¿eh? <risa> Tenemos este punto, un punto muy concreto del globo terráqueo que solo hay uno. Muy bien. En este, en este lugar concreto tenemos el Redwood Park y el Sequoia National Park. Y ahora vamos a ver... ¿Qué pasa con estas secuoyas? Secuoyas, un género de plantas perteneciendo a la familia de las cupresáceas. Su familia se, se trata de un género monotópico cuya única especie es Sequoyas sempervirens que ya la llaman sempervirens también, para ayudar. La secuella roja. Roja. Otros nombres son los que se conoce, eh, con los que se conoce esta especie son secuilla roja o de California. Es un árbol perennifolio, muy longevo, entre 2.000 y 3.000 años. Por lo tanto, un gran duramen. ¿Eh? Y la conífera más alta que existe, llegando a alcanzar 115 metros. Muy bien. Dices, si lo que hay en la Tierra es un minúsculo de lo que había entonces, ¿esto es un resquicio antidiluviano? ¿O era 100 veces mayor que esto? Porque si no, ya no, podemos, ya no se puede. ¿Entiendes? En mi opinión, esto es muy parecido a lo que había entonces. Mi opinión personal, ¿eh? A lo mejor me equivoco. ¿Eh? ¿Qué puede ser? Es muy fácil. Pero fijaros en las medidas del arca. 130 y pico metros de largo. Es más fácil coger un árbol de una sola longitud, cortarlo y utilizarlo, que no coger muchos arbolitos y engancharlos. Si no, no llega. Y, con la forma que le das y, y además con la forma tiene que ser más largo. Que tienes que ponerlo, igual sí es que te queda de 130 a 150. Claro, es eh, que son 115, pero hay testimonios de 150, 130 árboles que hayan una longitud mayor de lo que, habido ahora, de lo que hay ahora. ¿Eh? Muy bien. Y 7,9 metros de diámetro. ¿Alguien se puede imaginar un árbol de 8 metros de diámetro? El mayor es de 11, creo. Metros de diámetro. Metros de diámetro. No hay que confundirla con otras dos especies a las que también se llaman secuoyas o, uh, sec, o secuoyas, con las que se integra a su familia la eh, sequoya gigante, Dendron giganteum, que alcanza alturas de hasta 85, y la metasequoya, metasequoya giganteum, de menos altura hasta 35. El nombre por el, por el cual actualmente son internacionalmente apeladas estas coníferas típicas de la Alta California y e, e del Oregón, les fue dado en homenaje al jefe Cherokee llamado Secuella. Que bueno, que casualmente no es de aquella zona, pero bueno, le cogieron secuella pam, y le pusieron ahí, venga. Supongo por la Ted Roja. Muy bien. Queremos conocer de las secoyas, que nos va a dar más, eh, interesan, más interesante si cabe todo esto. La secoya roja, más vieja, tiene alrededor de 3.200 años. Bueno, ahí está, ahí queda eso. Muchas otras exceden los 600 años. Es una de las tres especies de árboles de madera roja. Esta, utilizada antiguamente en la construcción, se emplea en la ebanistería por su alta calidad y su llamativo color. Tengo entendido que también se utiliza mucho, es muy valorada, que no sé si está aquí y no lo he subrayado, para elaborar eh, santería, para elaborar eh, sobre todo eh, crucifijos y santos y monjas y, y, y, sí, y vírgenes y todo eso. ¿Eh? O sea que es, es muy valorada por eso. Para la idolatría. Para la idolatría, sí. No sabe la palabra, jo macho, como estoy. Siguiente. En Cantabria disfrutan de una singular bosquete de secuellas declarado Monumento Nacional 2003. O sea, Aquí en España también tenemos secuellas. Yo personalmente he visto una secualla aquí en, aquí en Cataluña y no llega a esas alturas. O sea que el clima implica ¿eh? también. Um, la superficie de la citada formación es de 2.467 hectáreas, compuesta de 848 pies de secuellas impervines. Hay ¿eh? 25 pies de pinus radiata, etc. Bueno, aquí habla de secuellas de 40 metros, que tampoco está mal, ¿eh? Es como los cipreses, que llegan a 30, 40 metros. ¿eh? De las secuellas conocidas su longevidad, computada en miles de años, aunque hoy en día es el ser vivo más alto del planeta. En el pasado fue superado por eucaliptos y abetos, gigantes hoy en día desaparecidos. La forma en que está diseñada su estructura es llamativa. A partir de la misma raíz crecen troncos independientes pero muy próximos unos de otros, de forma que si uno fuera dañado, los demás se desarrollarán independientemente, aunque aportando savia al tronco que la necesita. O sea que además es un tronco generoso, es un tronco no sé, misericordioso. Muy bien. Sigamos, esto es bueno. Dice, las secuellas de la costa ocupan una franja estrecha de tierra aproximadamente 750 kilómetros de longitud y, 8, 70, y de 8 a 75 kilómetros de anchura. O sea que es poco de la costa pacífica norteamericana. Es un sitio concreto. La elevación del terreno varía de 30 a 750 metros. Poquito. O sea, es laderas. De vez en cuando bajando hasta el nivel del mar y culminando en 920 metros. Suelen crecer en las montañas donde hay más precipitación debido a la humedad que despide el océano. O sea que el océano le aporta humedad. ¿Mm? Los árboles más altos y más viejos se encuentran en valles barrancos profundos donde fluyen arroyos durante todo el año y la precipitación de la niebla es constante. ¿Qué hemos dicho antes? Antidiluvianos. Recordemos, no llovía. El rocío la niebla, el vapor. el vapor es como el riego cota a cota ahí humedad, pim pam pim pam, árboles gigantes ¿Eh? o sea que después del diluvio aquí se mantienen unas condiciones parecidas al diluvio, antes del diluvio y crecen árboles, creo yo parecidos a los que había en el diluvio antes del diluvio por su parte las secoyas que se sitúan por encima del nivel de la niebla es decir, por encima de los 700 metros son más bajas o sea, más niebla, más altas. Menos niebla, más bajas. Y pequeñas, había condiciones meteorológicas. Ambientes secos, fríos, excesivo viento. Ahí ya no están las condiciones invernadero. ¿eh? Además, otros, otras especies les hacen eh, competencia. Pocos redwood o sea, estos árboles grandes crecen cerca del mar debido al intenso ambiente salino y al viento. O sea que hay una zona concreta. La niebla es de mayor importancia en la ecología de la secuella de la costa. ¿Eh? ¿Qué más dice aquí abajo? Dice, esta zona nativa proporciona un ambiente único con lluvias estacionales fuertes. Dice, el aire fresco costero y la niebla mantienen una humedad constante durante todo el año en este bosque. Todo el año, o sea, cuando pasa la época de lluvias, no hay sequedad. Sigue habiendo agua por la niebla aportada por el océano. O sea, que no para nunca de crecer. Varios factores, incluyendo las precipitaciones fuertes, crean una tierra con menos nutrientes de los necesarios, causando que las secuellas dependan mucho de toda la comunidad biótica del bosque. O sea, cuando se cae una, es rápidamente absorbida por el resto. O sea, que esto sería una de las diferencias respecto del, de ante del antediluviano que en el tiempo antediluviano no, pasaba, no había esta lluvia y por lo tanto no se lixiviaba el nutriente. Ya por sí mismo daba para crecer. O sea que cabe esperar que fueran mayores que estas. Por eso dice que hace un reciclaje completo de los árboles muertos. Esta comunidad biótica incluye las siguientes especies. Bueno, Coast Douglas, FIR, bueno, esto es el abeto, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya está aquí. Pues nada, habéis visto que esa zona mantiene las condiciones muy parecidas a la del diluvio, Ahí a, la, a la época antediluviana. Bueno, esto por si queréis saber más cosas, su reproducción, etcétera. La secuela más alta, Hyperion, es el nombre que el equipo de Chris Atkins ha dado al árbol que ahora es el ser vivo más alto del mundo. Una secuela roja que mide 115,55 metros de alto. Yo estuve mirando el otro día un árbol de 12 metros de alto y me parecía alto. Y pensé, 10 veces este árbol y unas 30 veces la, a la anchura de este árbol es lo que, lo que hay allí. ¿Eh? Aquí tenéis una... Una relación de diferentes árboles que le han puesto nombres, General Sherman, los Monarch, toda una serie. Y veis ahí la altura en metros, 98 metros, 100 metros, 80 metros, el diámetro y el volumen en madera, 1200 metros cúbicos de madera. Es una, es una barbaridad. El, Sherman, el General Sherman es el que tiene más metros cúbicos de madera de todo el mundo, 1486,6 metros cúbicos de madera. En un solo árbol. Aquí tenéis los más altos: Liperion, Helios, Icarus, Stratosphere, todos más de 110 metros de altura allí.